¡Hola familia! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Soy Mister de y chicos, espero que estéis todos genial Porque hoy traemos algo loco, algo loco Una locura hermanos, quiero que se queden hasta el final del vídeo Porque van a averiguar cosas que nadie más sabe acerca de la siguiente temporada del juego Pero antes de nada, antes de enseñaros todas las filtraciones y lo que va a llegar en la temporada 6 Quiero que dejéis un buen like en este vídeo Yo sé que podéis dejar un buen like absolutamente todos Porque es gratis Así que chicos, vamos todo el mundo dejando un fuerte like al video Para apoyar al Tito Neox Y chicos, si no estáis suscritos todavía Necesitas suscribirte Es el mejor canal de teorías Que vas a encontrar de información y de actualidad de Fortnite Te va a encantar Así que suscríbete si no formas parte todavía de la familia Y lógicamente... Código Mr.Deneox en la tienda de Fortnite. Con esto apoyáis muchísimo y si ponéis el código podremos hacer el gran sorteo que estamos a punto de hacer para la siguiente temporada. Así que chicos, queda en vuestras manos. ¿Quién me llama? Yo, yo iba para actor. Yo iba para actor. Amigos, G2A es sponsor oficial del canal. Como bien sabéis, en su página web encontraréis... Los mejores descuentos en videojuegos del momento Tienes Minecraft rebajado GTA V rebajado Overwatch Muchísimos más juegos Que no me daría para decirlos todos en un video. Además puedes comprar tus propias tarjetas eh, para los juegos Pavos Puedes comprar accesorios Puedes comprar muchas cosas Todo lo que se te ocurra prácticamente sobre videojuegos Lo vas a encontrar en el primer link que tienes en la descripción Para entrar directamente a la web de G2A Compra más barato y seguro con G2A Wow, espectacular promo eh. Ahora sí, no perdemos más el tiempo Chavales, espero que os mole muchísimo el vídeo Y vamos con ello La gran pregunta Del día Que deben responder todos Hoy en los comentarios es Estás decepcionado con la skin De Ant-Man o no Dejen sus respuestas Debajo en los comentarios pues ya tenemos la última skin de los portales, y parece ser que es Ant-Man. Ya lo pueden ver directamente en la tienda y comprársela con el código Mister de Neox. Como bien os dije, la skin de Ant-Man sería la última de la serie de los portales de Fortnite. Sí que hubo pequeños easter egg que Fortnite lanzó para saber que era la skin de Ant-Man, pero no ha habido... Informe de realidad con la skin de Ant-Man Todos esperábamos el nuevo informe de realidad de John Jones Pero esta vez tenía demasiada prisa para grabar el informe Y lo más extraño es que ni siquiera ha tenido tráiler tampoco Contando que todos los anteriores guerreros o cazadores O la gran parte de ellos tuvieron o bien tráiler O bien informe de realidad O ambos... Este es extraño y no comprendo por qué no ha tenido nada. Solo han sacado la skin y el portal y directamente al juego. Hablando de punto cero, hablaremos sobre su evolución y su estado actual ahora mismo. A día de hoy puedo decirles que el punto cero parece que poco a poco incluso está cambiando de color. Según algunas filtraciones podría estar cambiando el punto cero de color Totalmente para el final de la temporada. El punto cero está empezando a convertirse en un color violeta. No del todo aún porque parece que según pasen los días cada vez será más y más violeta. A lo mejor hay alguien dal tónico y le cuesta verlo. Pero sí amigos, les digo que desde aquí se ve el color violeta demasiado bien. A ver, no es un violeta oscuro ni muy llamativo pero sí hay algunos indicios y si nos fijamos... Veremos que el color empieza a salir del interior del orbe de energía. ¿Será acaso que Cubo Kevin quiere salir de... El interior del orbe? Los portales... Están comenzando a desestabilizarse. Si nos damos cuenta... Veremos... Que parece que el punto cero... Está distribuyendo mal... La energía por estos. Y ahora... ...podrían estar comenzando a sobrecargarse de energía. Si nos fijamos en los portales, veremos como pequeñas ondas van apareciendo desde punto cero, poco a poco. Son ondas de energía, energía que no hace falta y que punto cero la está enviando a todos los portales. Esto podría estar complicando los portales en unos días, quién sabe, quizás desaparezcan... Aparte de Punto Cero, están comenzando a aparecer cosas extrañas por el juego. Hay un chico que ha encontrado en un foro que nos revela algo muy interesante sobre la jungla de Fortnite que nadie más sabe. Algo que parece que nos revela ese es que este lugar debería estar sin la fortaleza para la siguiente temporada. Parece que la jungla podría desaparecer en la temporada 6. O al menos todo el muro de alrededor de la jungla para convertirse en un bosque libre. Algo parecido a diferentes ubicaciones del juego que ya tuvimos en el juego. Algo súper interesante que hemos descubierto. Si se dan cuenta en el juego, ahora mismo hay un total de hasta 8 portales disponibles para ver. predijimos que habría unos 7 portales. Pero finalmente parece que Epic Games ha decidido meter hasta 8 de ellos. Imagino que será para que la gente no crea que si hubiese 7 portales en vez de 8, tendría algo que ver con el grupo de los 7, muy probablemente. Así que descartamos esa idea por ahora. Pero parece que ahora coincide hasta con los rayos del puente de punto cero. Sabemos que el puente que usó John Jones tiene... Hasta 8 cristales de energía del cubo, concentrando la energía para abrirlo. Son necesarios todos a la vez para proyectar la energía necesaria. Para poder hacer viajar a alguien a la isla de Fortnite a través del puente. Un total de 8 conexiones. Un total de 8 portales. Así que todo está totalmente unido amigos. Pues voy a decir algo que ha estado siempre delante de nosotros y nadie lo ha visto así que si todo está unido la isla de fortnite es realmente una simulación de la propia sala que vimos del puente algo raro verdad pero fijémonos en que la bola de energía que sale disparada desde arriba es el equivalente a punto cero Lógicamente, es un orbe de energía cruzando todo el puente. Al orbe de energía, el equivalente a las placas que desprenden la energía, son los portales. Y aquí hay ocho placas totales y ocho puertas totales. Pero no es todo, porque los hilos que desprenden cada uno de los cuadros de energía para unirse, son... Los hilos que deja punto cero en abrir los portales ¡Wow! ¡Pah! Me ha explotado la cabeza literalmente cuando he pensado esto Pero es una teoría buenísima ¿Qué opinan acerca de esta? Dejen sus comentarios debajo y os voy a leer a todos ¡Por fin amigos! Vamos a hablar de las filtraciones Ahora de la temporada 6 de Fortnite capítulo 2 hay un chico que ha revelado partes, parece ser, o al menos, eso está contando a la gente, sobre la temporada 6 de Fortnite, y según las filtraciones, parece que tendremos nuevos lugares en el mapa, nuevas ubicaciones, llamadas Zero Zappa, algo relacionado con el punto cero, lógicamente. Sweetie Slides y Lasty Landing. Según esta filtración, Podríamos estar añadiendo diferentes objetos además a nuestra arma, adicionales lógicamente como un silenciador, mirillas, munición extendida y demás ventajas a las armas. Y nos revela que las skins del pase de batalla o algunas de ellas al menos serían el agente Jonesy, el viajante que es uno de los siete. Un nuevo personaje del universo DC, como ya tenemos a Joker y Aquaman, por ejemplo. Y tendremos, al parecer, el palito de pescado femenino, por fin. Estas son las mejores filtraciones para la temporada 6 de Fortnite capítulo 2. Algo que estará llegando al parecer con alta probabilidad de ser cierto. Amigos, si acertamos todo absolutamente... Con estas filtraciones o si te gusta todo lo que hemos descubierto, dejen su poderosísimo like en el video que eso apoya muchísimo. Y si no formas parte aún de la familia, brother, ¡suscríbete! El mejor canal de teorías Vamos a por el medio millón de suscriptores Hey amigos Gracias por verme un día más esta cara de mierda Os quiero muchísimo, espero que os haya gustado muchísimo El vídeo, si es así ya sabéis Dejar un fuerte like en el vídeo que os apoya muchísimo Y si no formas parte de la familia, suscríbete Y activa la campanita para no perderte Ningún vídeo de todo lo que está por venir Porque hermano, viene ahora la temporada 6 El evento final y no te vas a querer perder Todo lo que hemos descubierto